en julio o sea solo tengo que es en julio o sea es Ay. en julio o sea es decir que podrá ser perfecto. problema se acaban la estudios de... sí, Barcelona, También eh, Barcelona. mira mira mira mira de la... De la... De la... ¿Eso está en Barcelona, Bueno, yo no me conozco Barcelona, hay que decir que yo Barcelona es una de las ciudades que menos he visitado. Aunque nunca. aunque ah, bueno. ¿Es... También hay que ¿Tú? decir que.. Espérate. Que me lo hago por fin. Venga. El próximo es el.. de pasado. Sí, ¿No? ya está. Gigi. es el, el, el 1 de julio a las 8 de la tarde. Eh, en el parque San Canzan, Santa Coloma de Gran... Ah, este, no sé, se llama no me Es Barcelona, ¿vale? ¿Cuántos distintos me ha costado? Y van a estar por... 340, 340. Bueno, vale. Easy si le Ah, por cierto. No solo va a estar Dragon Force Ojo. van a estar más grupos. Pero a las 8 exactamente es cuando empieza el de...